el timbre y ya tenemos a nuestro participante en el campeonato interplanetario interoceánico mundial de recreo, nuestro amigo Cristian Diveta, que viene por la revancha viene a todo o nada, Cristian querido, buen día Bueno, la experiencia te ha servido, o sea que llegás ahora recargado, muy recargado y aparte vamos a empezar con la vara muy alta, o sea venís mi primer top, top. recreo Vamos bien arriba eh, Algo para valorar, es verdad lo que dice la producción viene al piso, no como otros no, no, quiero, no quiero mencionar a Chavero o a Aldo Que no vienen al piso ¿no? el viene, Valle, pone la ayer metió tres recreos Metió uno de más no. eh, bueno eh, Vamos a comenzar, Cristian eh, Usted tiene ahí la data, yo la tengo por acá también pero sí. Bueno, no, no, no, no. bueno Tano, viste que en épocas de frío Abrígame <risa> No, déjame decirlo a mí, por favor Sí, sí, no, yo neta ni me meto En épocas de frío, en el invierno Sí Siempre está bueno abrigar la cotorra. Claro, sí, sí, sí, sí. igual que lo, Así los, los perritos, los gatos, todo, todo, ¿no? Mi primer recreo, abrigame la cotorra. A ver, a ver, ¿de qué se trata? <risa> Chicos, esto es, es una planta de lechuga. <risa> Es una cotorra, Tano. Mirá, que tiene frío. Tano. Tiene frío, ¿eh? Qué feo que es cuando vienen y le tapan. ¿No le pasa esto a ustedes? Cuando vos estás durmiendo calentito y. O se te, roban, oh. te roban la colcha. Claro, está bien lo que hace. Ahora, nunca había visto esto, una cotorra. ¿Vos y te abrigás abrigás la, la cotorra? Caliente, ¿no? ¿Abrigás la cotorra en.? Y en yo el yo el no tengo, sí, yo no tengo, pero fíjate que este, acá la cotorra, ¿qué hace? No solamente se abriga, pero sino. Pero es un que, clásico en La Paz la cotorra. Hay muchos, y loros. Pero claro. acá se abriga hasta la cabeza. Es todo un realidad. problema. El de las cotorras, las catas o no. ¿Qué diferencia hay entre una cotorra y una cata? Bueno, son diferentes. Eh, no suena igual, no suena no igual. Suenan decir igual exactamente. La que no suena igual. No, no, no, totalmente. No. Bueno, eh, para arrancar arrancó bien arriba, eh, con un video animalesco, eh, del gusto de, de salas y compañía. ¿Esto era empezar con la vara alta? Esto era sí. empezar con la vara alta. bien Chicos, el segundo se llama. El segundo. Siempre cuando éramos chicos y le pedíamos la comida a la mamá, eh, generalmente no estábamos de acuerdo. ¿Con la comida que te trae, Con la comida que te trae la mamá. Claro. ¿Y qué pasa? Llega el bife. Llega el bife, exactamente. El segundo recreo. El bife. A ver. Hoy oh. oh, otra vez hizo, mami. ¿No había otra cosa para comer? ¿Qué querés comer? No sé, un bife. No, no, no, no. no. Hay, oh, un buen, hay una buena técnica, ¿no? El <risa> <risa> bife tiene una técnica así. Hay que, hay que agarrar en sí, sí. Y tiene que ser de sorpresa. Y tiene que ser de sorpresa. Tiene que ser de sorpresa sí, para sí, que te agarre sí. ahí oh, como... ¿eh? Y no, no tiene que doler, que doler, tiene que sonar. Tiene que sonar y tiene que ser a mano abierta. ¿eh? Y esto Ay, para que nunca más rechace un guiso, básicamente. <risa> bueno, eh, vamos al tercero. El tercero. Esto le tiene que haber pasado a Sebastián Salas en varias oportunidades A ver El tercer recreo juntadita con los vagos A ver Plena salida de Salas Lo llama la esposa No, ya estoy deitado aquí dormindo, cansado Valich he Maest. No, viemos. Es que no, no. no, eh, ¿qué, qué preparación, ¿no? Qué preparación. Y qué, qué manera de tirar idea, ¿no? <risa> <risa> <risa> más de uno tanto basta en este momento y bueno, es este, para Porque bien. además es una jugada barata, digamos. Y más claro. de una también, ¿no? Porque esto es para todos los géneros, claramente. Todo, claro que sí. Bueno, chicos, 7.36 minutos de la mañana, llega el bonus track. El bonus. ¿Esto es, ¿Vos tenés una tía que se llama así o no? La tía Amalia, claro. Es eh. la que hace los asados los domingos en la familia. ¡Epa! ¿No te contaba? O sea que es real, es real. Por ¿no? supuesto, es, que... es real. Esto pasó un domingo en una juntada familiar. Justo estábamos con el teléfono. Y a la tía Amalia, que es el bonus track de este recreo, ¿Sí? le pasó esto, Tano. <risa> <risa> ¿Es tu tía posta? ¿Viste ¿no? <risa> <risa> Chicos, esto es... <risa> Es mi tía, lógicamente. O, sea, o sea, hay un laburo hay un de producción. Eh, está bien, tu tía, para que nos quedemos tranquilos. Hoy día sí, esto pasó hace un par de semanas. Debía haber pensado que esto iba a pasar. Que hay una cuestión de contrapeso, ¿no? No, hay una cuestión de alcohol. ¿No? ¿No? no, no, no. Sí, hay una cuestión de alcohol. Se claro, Claro. pasó la mano con los porrones. ¿No estás ¿No es lo mal que son sobrinos, ¿no? Si fuera el enemigo lo que diría. Este... Me gustan porque todos van y recogen la calecita, chicos, antes sí. que a la tía. Antes que a la tía levantan la, la, levanta la, levanta sí. la calecita. Eso ya me parece una exageración. Ella se queda como tirada. Se ay, le cae ay. la plata, y un diente de 100 pesos. Hay un diente de 100 pesos. pesos. Ha perdido la línea, claramente. Totalmente. Fijaste que ella estira la mano pidiendo ayuda y nadie... Nadie, nadie, nadie, no, nadie. nadie, nadie, nadie, nadie todos quieren levantar la cara. rumorea que sigue ahí tirada. Todavía. Vos estabas ahí cerca de mí. Miraste que vos viste venir la cosa y te hiciste. Miraste para el costado ¿eh? porque la viste venir. Bueno chicos, les digo que ha cerrado con algo que es muy bueno, que es traer algo autóctono. Así que me, no sé qué dirán ustedes, este, tengo que ir con la también. devolución de mis compañeros. No, no. no se dejen tentar, es todo lo que les digo, no. pido objeto. La. La, la propuesta de Agustín ha traído como una picada, pareciera. No, eh, no me gustaría, chicos, que se dejen tentar justamente a la hora de la devolución. Tienen que ser como son ustedes sí. actualmente, ¿no? Implacables, sí. imposibles, de, eh, incorruptibles. Tengo que hacer una denuncia, Tano. A ver... Tengo imágenes, capturas de, de un chat muy fuerte que me llegó ayer. ¿Te mandaban mensajes por privado? Me mandaba mensajes por privado. Primero amenazándome, mandándome un nene escupiendo. <risa> <risa> y luego me ofrecen dólares. ¿Dólares? <risa> Yo no me voy a dejar corromper. Yo no sé si ese será tu... ¿Será son son el teléfono de diveta ese? es real? ¿Eso es 5 pesos los viejos. Claro. ¿Qué está diciendo? <risa> no no lo niega. Dígate que no lo niega. Mi oferta, a su devolución, se acabaron los triples, vamos con los verdes, dice. O sea, ya pasó todo claro. mal, directamente. O sea, bueno. Su ambición por ganar es terrible. Pero vos no, Seba, vos no jamás, te vas a dejar tentar. Jamás. Entonces, ¿qué te pareció este recreo? revisale los bolsillos, Tano, por favor. <risa> ¿Qué te pareció este recreo, Sebastián? Y minutos? ahora no sé, no, no, cómo no sé, decir lo que a vos te, te parece. No, el recreo, nefasto. Nefasto, fue horrible. muy malo el recreo. Bueno, está bien. Pulgar no sé si es para tanto. No me deja corromper. No, no te corromper. vas a ni siquiera por una picada. Por nada, no. Sebastián. Hermoso recreo, chicos. ¿Cómo hermoso Pero para vos, para Sebastián. Bueno. Campeón. Está ahí. Agustina. Yo no sé si en la historia del Mundial de los Recreos <risa> hemos tenido un recreo tan bueno como este. ¿Cómo eh, me puedes repetir, Agustina? Me pareció que escuché mal. ¿Puede ser que me repitas por Totalmente favor? Totalmente de acuerdo. Yo no sé si en la historia, desde que arrancamos Solamente que ¿cuánto van, Más o menos unos tres años, un poquito sí, más. Sí, Arrancamos con Clarita Sechín, este, después Rodolfo Gravina y nunca vi un, re, un recreo tan superior. Ajá. Bueno, o sea, aprobado para vos. Para mí, bueno, sí, claramente está aprobado. Chicos. Bueno, llama, llamativo, llamativo. Este, está bien. Eh, Rodolfo Gravina, me gustaría conocer tu devolución. Yo estoy muy sorprendido con esta situación, Tano. ¿Por qué? De cómo se venden mis compañeros. Bueno, o sea que vos vas a ser objetivo y no te vas a vender por nada. Yo voy a ser absolutamente objetivo, fundamentalmente porque yo no necesito el desayuno de Cristian, porque yo me claro, estoy mi... un es un cartón corrugado. Mi, mi horrible desayuno. Claro. Que es una cosa espantosa, que desayuno todas ¿Qué las es mañanas. Eso, por favor. Cartón corrugado. Que, claro. me, que todos me lo critican y después me lo roban. Sí. Digamos la Entonces, verdad. Entonces. Eh, a mí me pareció un excelente recreo Y no estoy siendo corrompido eh. Y no estoy siendo corrompido Porque me traje mi propio desayuno Bueno, eh, me ha sorprendido la devolución de mis compañeros Yo creo que estuvo bueno No sé si tanto como para la excelencia Y ya están llegando mensajes eh, Cristian, así que bueno, estás bien eh, Recordá que no depende de nosotros Estoy aprobado Acá, Estás aprobado, claro. Porque, claro, te diría casi unanimidad Pero ahora falta la jurado que tenemos internacional bueno. El viernes y veremos si te clasifica A la semifinal o no, eh Perfecto eh, Gracias Cristian eh, por la buena onda Escuchame, ni cuando vino el chino Maidana vi tanto ¿Sí? movimiento de sí. cámara Hay mucho movimiento, mucha gente acá Bueno, en fin eh, ¿sí que por primera vez se pusieron a laburar? Sí, sí, ¿Qué no, te bueno, pasa? <risa> con lo que salga ¿Qué a la te cara? pasa? Bueno,